Hola, bienvenido a esta meditación. Hoy vamos a remembrar, recordar, conectar con nuestro pasado e intentar ir aún más allá. Una gran aventura te espera esta noche. Una meditación muy sensible que te ayudará a recordar quién eres. Ponte cómodo en tu lugar de meditación o descanso. Ve relajando todo tu cuerpo y escucha mi voz. Al finalizar la meditación, si crees que le pueda ser útil a alguien más, compártela. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos y relájate. Suelta toda tensión acumulada. Haré un conteo regresivo a partir del 5. Y tú en cada número te sentirás más relajado. cada número soltarás más tu cuerpo, tus tensiones. Al llegar al 1, te soltarás por completo. 5. 4. estás totalmente relajado. Piensa en tu lugar, tu entorno en el cual estás viviendo actualmente, tu casa. auto, si lo tienes, tu familia, todo lo que eres y tienes en este momento. Ahora visualiza tu cuerpo. ¿Cómo se ve? actualmente como luce piensa en tu edad cuántos años tiene tu cuerpo desde que llegó a este mundo Este es tu presente. Ahora comienza a visualizarte frente a una puerta blanca. De ver traspasar por los bordes de la puerta. Camina hacia ella. Ábrela. Entra. Quiero que observes tus manos. Son 10 años más jóvenes. Eres tú. 10 años más joven. Pon atención cómo comienza a recrearse un recuerdo... De cuando eras 10 años más joven. Un recuerdo lindo. Un recuerdo agradable. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lucías? ¿Con quién te encuentras? Recuérdalo. Este recuerdo de tu vida genera nuevas conexiones. Tus memorias comienzan a activarse. Los recuerdos realmente nunca se van. Aunque se olviden físicamente, perduran en tu memoria espiritual. En este recuerdo, Atrás, al fondo. Puedes observar la puerta blanca. Deja lo que estás haciendo y dirígete hacia ella. Entra de nuevo por la puerta blanca. te encuentras en un nuevo entorno. Esta vez eres un adolescente, casi un niño. Tus manos son tersas y jóvenes. Tu rostro muy joven. Tu tamaño es menor. Aún tienes el espíritu de un niño, con la idea de ser grande, queriendo ser mayor. En este momento comienza a llegar tu recuerdo de esa edad. divertido y alegre. se hace cada vez más claro los colores se vuelven más intensos las sensaciones aún más puedes sentir el tacto los olores los sabores El viento. Recuérdalo. eres. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es la vida en sí? Siente tu juventud. Vamos aún más atrás. La puerta blanca está ahí de nuevo. Deja lo que estés haciendo y abre esta puerta. Entra en este portal del tiempo. Son pequeñitas. Tus pies son pequeñitos. Mides cerca de 90 centímetros. Eres un niño o una niña. Tienes tan solo cuatro años de edad. En este punto, quiero que sientas la inocencia en tu ser. No sientes preocupación alguna. No la hay. No te importa nada de eso. Solo quieres jugar. Asombrarte. Sentir que estás vivo. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Recuérdalo. Juega. Esta parte de ti nunca se fue. Ahí permanece dentro de ti. Quizá la escondes. Quizá no. Pero no se va. Intenta no esconderla. La esencia de un niño llevará a la humanidad hacia el amor. Observa tu entorno, donde te encuentras. ¿Cómo es? La visión de un niño es diferente. Todo es nuevo, como una gran aventura. Intenta ver como un niño. Para él nada es aburrido. Hasta en la cosa más simple hay asombro. Frente a ti está la puerta blanca. Esta se abre. Te invita a entrar. Es tiempo. Camina hacia ella. ¿No te has dado cuenta? Te cuesta más trabajo llegar. Tus pasos son muy pequeños. Tienes solo cuatro años de edad. Corre. Después de todo, eres un niño. Antes de entrar, puedes notar que a un lado hay un espejo. Obsérvate por última vez, como niño, tu cara, tu sonrisa. tu ropita eres hermoso eres hermosa es importante que recuerdes a este niño no lo olvides importante para tu vida. ¿Estás listo? Entra en la puerta. Es extraño. Ahora todo está totalmente oscuro. En silencio. No tienes miedo. Solo todo está en paz y te sientes completamente relajado. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? en el vientre de tu madre es acogedor sientes que es el lugar más seguro cálido y reconfortante Aquí es donde comenzó tu vida, en este mundo físico. Pero, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué sucedió antes? De este momento, te dejaré un poco más para que lo hagas. Siente la calidez del amor de una madre. Nos vemos pronto con la segunda parte de esta meditación. Gracias.